Nosotros queremos detener un poquito y es a volver a tocar este tema que, que es parte de las cosas que han impactado a San Francisco de Macorís en los últimos tiempos y es este fraude eh, cometido por la empresa MUNE-SRL que en el día de ayer se llevó a cabo una importante, un importante encuentro, rueda de prensa en Santo Domingo en la Federación Dominicana de Comerciantes de la República Dominicana en el Hotel Lina en Santo Domingo, donde participó el presidente de la Federación, Iván García. Estuvo, vimos que estuvo presente y quien siempre ha estado ahí de cerca con esto, con lo que han tomado el frente, ¿verdad?, en representación de los miles y miles de afectados de este fraude el diputado Franklin Romero, estuvo el presidente de también de UCENOR, el señor Juan María García, y otros comerciantes de aquí, empresarios de aquí de San Francisco de Macorís, se dieron sitio y estuvieron ahí dando la cara, exigiéndoles a las autoridades que deben actuar. Estuvo el presidente de la Federación, Iván García, y yo creo que este es un paso eh, positivo e interesante, el hecho de que diversos sectores se sigan identificando con este hecho que de alguna manera debe hacer que las, las, au, nuestras autoridades pues actúen y comiencen a dar pasos firmes para que la compañía MUNE pues, pueda dar respuesta y devolverle los recursos que con bastante sacrificio y fueron depositados, depositada la confianza y estos recursos de toda una vida de estos de estos seres humanos eh, que confiaron en ellos y que hoy día se sienten totalmente desfraudados, y que ya se comienza a sentir ese impacto en términos en la economía de aquí de San Francisco de Macorís y en toda la región, y todavía. Todavía es comenzando a sentirse que está, pero en la medida que vaya pasando el tiempo, que llegue el nuevo año, que llegue enero, eh, veremos nosotros cómo eh, seguiremos sintiendo el impacto de esta situación que ha sido provocada por esta compañía que es MUNE. Y yo espero que esto pues, active nuestras autoridades, sobre todo las locales, las locales verdad, que no han dicho absolutamente nada. Así que en su momento tendrán que dar la cara y decirle a este pueblo cuál ha sido y cuál es la razón para que nuestras autoridades locales no hayan hecho absolutamente nada. Fíjense ya cómo diversos sectores se han ido identificando. Eh, qué bueno, por ejemplo, los algunos diputados y sobre todo el, el caso de Franklin Romero, que lo hemos, lo hemos visto siempre en cada una de las actividades y reuniones dándole apoyo a estas personas que hasta cierto punto se han sentido, eh, eh, han sentido que se le ha dado la espalda por parte de nuestras autoridades porque no han hecho absolutamente nada, sobre todo las judiciales, el Ministerio Público de aquí de San Francisco de Macorís que no he oído absolutamente que haya movido un dedo ni haya dicho una palabra, que vaya en aliento de que realmente se estén se esté dando los pasos, pero tampoco el Procurador General de la República porque se han, la Procuraduría se ha hecho eh, ha hecho caso omiso, se han hecho de la vista gorda, se han hecho los ciegos, eh, sordos y mudos con respecto a esta situación, de manera que eh, alguna acción que hayan hecho las autoridades pueda de hacer que estas personas que se sienten eh, que han sido eh, engañados, estafados, puedan sentir por lo menos una mínima esperanza de que este dinerito, estos recursos que han depositado en esta compañía le puedan ser devueltos. Qué bueno que la, la Federación Dominicana de Comerciantes a través de, la, de los comerciantes nuestros que sí se han identificado, porque saben ellos que son tal vez lo, lo más afectados después de los de lo, de lo afectados directos que son los que depositaron su dinero, es el comercio. Eh, eh, en sentido general de la región que va a sentir ese impacto negativo producto de esta acción eh, provocada por este fraude de MUNE-SRL. Ojalá que otros sectores sobre todo políticos también se identifiquen por esta causa y que ciertamente podamos nosotros ver eh, una luz en este largo camino en este largo túnel que todavía no alcanzamos a ver esa lucecita. Así que ojalá que otros sectores también se identifiquen con esta causa. Lo grande es que hay muchas familias que, que eh, podrá decirte que no tienen necesidad o están esperando por su dinero, pero la gran mayoría son personas ya de edad avanzada con sus únicos recursos para las medicinas, para pagar la casa, para llenar todo lo, que, lo necesario para su diario vivir. Y con solo tenerla en ascuas, en una situación de ansiedad, puede provocar la muerte de muchos franco-macorizanos. Eh, y más aún, enfermarse sin poder tener eh, uso de sus recursos. ¿eh? Entonces pensamos que, <coughs> que ese, esa nubla que tienen las autoridades franco-macorizanas, eh, se disperse y, y ponga su granito de arena y su empeño también Para que este caso se solucione no, Mira Sergio, ¿Mm? y es penoso Nosotros tenemos gente, lo voy a decir eh, Tal vez eh, tan inoperante sí. Por decirlo de un término bonito, inoperante Aquí uh -huh. hay personas ligadas al comercio Ligadas a la justicia Ligadas al mismo ministerio público que si ellos mismos no son afectados directos, porque también confiaron sí, en esta empresa, sí. en depositar sus claro. ahorros, son tienen casi, personas familiares directos ligado, son casi, son casi ligados a ellos y aún así son capaces de mover un dedo, pero mañana esta sociedad la misma comunidad a la Le que pasa su factura. se va a encargar de pasarle factura sí, así es que eh, no hay nada más justo, nada en, en el mundo más justo que el tiempo. El tiempo que lo maneja Dios le da la razón a quien la tiene. Así que ahí está la situación, y ojalá que de alguna manera, de alguna manera, puedan resolver y hacer, eh, actuar de manera que estos. Vamos a decir infelices, porque no hay otra manera de decirlo, porque si usted depositó lo poco que tenía y hoy se encuentra no, no ni manos ahí sin nada, entonces pasa a ser un infeliz. Pero reitero, no hay nada más justo que el tiempo y el tiempo le va a dar la razón a usted. A usted que también lo más probable es que sea afeitado y por responder a intereses políticos o a un puesto que ocupa, no mueve un dedo para que esta situación se resuelva, mañana va a ser su, su, su, su cuota de responsabilidad va a ser doble. El bien ciudadano no se busca si no hay un voto de por medio. Qué vaina, eh?